¿Qué tal amigos de Al Día? Nos encontramos desde el Quevedo Shopping Center, donde queda la sede de las mujeres afro, acá en el Cantón Quevedo, para conmemorar pues, que este 25 de julio se celebra el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, esto con el fin de crear conciencia sobre la discriminación, el racismo, así como para reivindicar los derechos y la dignidad de la mujer en general. Esta fecha está íntimamente relacionada con el Día Internacional de la Mujer, al ser una oportunidad más de reivindicar los derechos y la dignidad de la mujer en general. Pero vamos a conocer también de manos de una de las lideresas de acá, del Cantón Quevedo, el motivo por el cual se celebra el Día Internacional de la Mujer Afro. Eh, recordamos que esta fecha fue elegida para que, conmemorar el primer congreso en el que se reunieron más de 400 mujeres latinoamericanas y del Caribe, ...en 1992 en la República Dominicana... ...en el cual se trataron temas relacionados. Libis, ¿cómo está? Buenos días. Para los seguidores del día estamos haciendo una previa... ...de la actividad que se va a realizar hoy acá... ...en el Quevedo Shopping Center. Estábamos hablando ahorita con los seguidores... ...sobre que hoy se celebra pues, el Día de la Mujer Afro. ¿Por qué se celebra este día, Libis? Bueno, perdón. Este, eh, no solamente hoy día es la primera conmemoración de, de, de este día... Ya más de 30 años que se viene celebrando el Día de la Mujer Afroecuatoriana. este, Pero nosotros eh, lo hemos estado haciendo por, por, la, por el seguimiento que se le están dando a los demás países de Latinoamérica. Entonces, pero gracias a Dios eh, ya tenemos, bueno, le voy a dar la primicia, nosotros ya el Congreso de la Asamblea Nacional decretó el 25 de julio como el día nacional de la mujer negra afrodescendiente aquí en el país estamos felices por ese logro que hemos alcanzado porque fue una lucha de, de algún tiempo que nosotros esperábamos que ya nos reconocieran igualmente como el día del negro la la asamblea nacional y gracias a dios por unanimidad de 120 legisladores voluntad de los legisladores fue aprobado el, eh, este día como el Día de la Mujer Afrodescendiente. Libby, ha sido una lucha muy dura y constante para ustedes también. Observemos un poco también los cuadros que se que se han exhibido. Ha sido una lucha muy dura para ustedes. ¿no? Sí, nosotros, mucha eh, andamos sonrientes siempre, pero el, con esa con esa, ese ímpeto de trabajo, porque nos ha costado, nos ha costado, poder decir, a las mujeres afroquevedeñas, a las mujeres afroecuatorianas a nivel nacional, eh, mantenernos a flote, mantenernos eh, eh, activadas en esta situación. Entonces, eh, pero bueno, la lucha continúa, no, no, no podemos desmayar nosotras eh, en, en esta permanente lucha porque tenemos que dejar un legado a las a los jóvenes a los adolescentes que vienen tras de nosotros y con un espacio abierto donde ellos puedan accionar de la mejor manera destacar también que ustedes las mujeres afro pues tienen una participación muy notable dentro también de la vida pública y, y política también de acá del ecuador no sí gracias a dios nosotros nos hemos ido abriendo espacio a a pulso, nos hemos abierto espacio, tenemos algunas concejalas a nivel nacional. La, vicealca, la segunda vicealcaldesa de Quito es una mujer afrodescendiente, nuestra compañera hermana Gisela Chalá. Entonces, así vamos, así vamos. Y en esta nueva líder electoral creo que las mujeres estamos empoderadas en esta lucha y queremos que se cumpla se cumpla lo que lo del censo del 2010 y lo del censo que va, va a haber ahora, porque la participación especialmente de las mujeres afro tiene que ser activa en todos los gobiernos locales y provinciales. Eh, estimada Libis, pues una pregunta. ¿Cómo ustedes se han enfrentado ante el racismo que por décadas pues las ha afectado? Bueno, el racismo ha sido uno de eh, muchas veces de los limitantes para que nosotros podamos avanzar. Nos ven... El color de piel oscura y comienza, y comienzan los estereotipos y comienzan a pensar que las mujeres afrodescendientes no somos tal vez capaces de asumir un cargo, no somos capaces de, de hacer las cosas bien. Y se equivocan, mujeres afrodescendientes, inteligentes, empoderadas, sabedoras de, de lo que tienen que hacer. Aquí hay muchas lideresas, ¿verdad? Entre ustedes hay muchas lideresas que han logrado pues, sacar a la ciudad también adelante y están ahí, eh, escondidas, haciendo mucho por esta ciudad. Así es, eh, nosotros aquí en Quevedo tenemos un sinnúmero de lideresas en los sectores que de una u otra manera están impulsando el desarrollo de, lo, de, de sus sectores, están impulsando... Eh, que La visibilización de las, mujeres, de las mujeres afrodescendientes. Y lo estamos logrando, aunque no con la velocidad que quisiéramos, pero de a poco lo estamos logrando. Y vamos a, a seguir haciendo este trabajo porque esa es nuestra pasión. Eso es lo que a nosotros nos gusta, lo que nos apasiona, trabajar por nuestra etnia. Doña Libis, pues enséñenos hoy los cuadros que se están exhibiendo e invitar a la ciudadanía también a la exposición que se va a realizar hasta esta tarde. Bueno, aquí, aquí hay unos cuadros. Estos son caretas de algunas culturas africanas, ¿no es cierto? Hay un sinnúmero de caretas. Eh, aquí es, también está, por ejemplo, una familia, una familia africana ...ya con, con sus atuendos, porque recordemos que, que todos, los, los af, todos los africanos no son del mismo lugar. Esta es una, una tribu que, que podemos eh, ver en esta, en, esta, en esta pintura. Bueno, aquí estamos igual. Siempre los afrodescendientes, los africanos, eh, tenemos a la familia en primer lugar... Aquí vemos la, la música, la música cómo se ha venido desarrollando en, en, en, todo, en todo nuestro accionar. Porque si hablamos, nos recordamos cuando nos esclavizaron eh, en los quilombos, se hacía se música y, la, la, y esto ayudaba a nuestros hermanos. A nuestros hermanos afro a soportar la inclemencia del clima, el, el maltrato del amo. Entonces, esto es lo que nos, ese legado que nos dejaron a nosotros, ¿no es cierto? Aquí vemos un, un instrumento musical. Ah, ahí está la familia completa con sus trajes tradicionales, ¿no es cierto? Gracias, doña Libis. Este es un preámbulo, pues, de lo que sí. hoy se va a... Sí, sí, ya vamos a tener una rueda de prensa en unos minutos y esperamos que las otras compañeras también puedan dar eh, eh, su, su visión sobre lo que es el, el trabajo de las mujeres afrodescendientes. Gracias a doña Libis González, ella es una de las lideresas, una de, las lideresas de acá del Cantón Quevedo, también en la provincia de Los Ríos, eh, ha informado hoy sobre el trabajo que ellas han realizado también la alegría que sienten pues, al ser ya reconocidas por la Asamblea Nacional en este día 25 de julio, donde ya se ha denominado Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Todo esto con el fin de crear conciencia sobre la discriminación, el racismo y también reivindicar los derechos y la dignidad de la mujer en general. Gracias pues, a todos los amigos seguidores de Al Día que estuvieron conectados a nuestra señal, informándose de primera mano. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y también revisar la información que tenemos todos los días actualizada en www.aldia.com.es.